Como dice, como dice, jóvenes. Bienvenidos. Sabroso, sabroso, jóvenes. Hoy con el vampiro de Dallas, Texas, buenas noches. Así es como se baila, jóvenes. En la Catedral del Sabor. Salón del botanero, jóvenes. Bienvenidos. Ahí está, saludos para Juan, saludos para la Yolis, la Yolis, toda la banda sonidera, hoy en esa noche, buenas noches, bienvenidos. Ahí está, saludos para Sadami, toda la banda sonidera de Agasaco, ¿Con quién? Suena que suena, jóvenes, suena que suena, para Tocha la banda sonidera, que trabaja de lunes a domingo, y el fin de mes, a pagar los biles, el agua, la luz, la renta, el Sancho, ¡ay! Allí está para Sadami, así es como se baila jóvenes, música de barrios en Dallas, Texas, bienvenidos. ahí está para sonido Gaviota, la reina del bajo en Dallas, Texas, cámara de video, buenas noches, bienvenida. Oye qué sabor, oye qué sabor. ¡Sabroso, sabroso, jóvenes! ¿Con quién? ¡Ah, claro que sí! Bonito, bonito, sabroso, sabroso, sabroso ¿eh? Eso es lo que eso me, eso gusta, me gusta, jóvenes. jóvenes, algo de la, música, de la sonidera, música sonidera, Andalas, Texas, hoy con tu servilleta, sonido vampiro, el amante vampiro, del bajo, bajo bienvenidos, hoy, para Tony Bautista, para Tony Bautista buenas noches, ahí está para Tania, Tania Sánchez, ese Luis, para la usurpadora, para la buenas noches, bienvenidos. bienvenidos. Esa caja, Esa caja bacana caja, La, caja, la bacana. caja bacana Suena que suena, suena, que eh. suena eh Para Sonido para Sonic, Sonic, buenas noches sonido. Así es para como la, la baila. baila Como dice, como o sea, dice, dice. bailala bailala Despeinala bienvenidos. bienvenidos Ahí está para Juan Para la Yolis Bienvenidas, buenas noches Bienvenidos. Bienvenidos Ya están las chelas bien frías en la barra ¿eh? Lluvia de vampirazos Lluvia de vampirazos Sabrosos, sabrosos, sabrosos. Agoniza, agoniza, agoniza y se va nos vamos ay ay